Bien, ¿qué tal, gente? En este video les quiero enseñar cómo resetear la llavecita de service de un Peugeot 208. En este caso, lo que haremos es poner la llave y, al mismo momento que ponemos la llave, tendremos presionado este botón. Como verán, tiene el simbolito en la llave y a su vez 3-0 y al mismo momento que presionamos la llavecita esta giramos en la primera posición en la llave de contacto bien ahora lo que haremos es entonces dejaré el teléfono acá así les puedo mostrar bien a ustedes y voy bien presionar acá y lo giro y tendremos el contador tiene que llegar a cero buscamos el contador y lo que haremos es cortar el contacto Volver a poner y como verán la llavecita de service ya se apagó. Bueno gente, espero que les haya gustado este video. Si les gustó le pueden dar me gusta, se si pueden suscribir, lo pueden compartir. Eh, nada más que agregar. Espero que les haya gustado el video. Hasta la próxima gente.